de la cruz Allende. yo soy originaria de una comunidad que se llama eh, bueno, eh, eh, se llama San Miguel Sinacapan. es una comunidad indígena. la mayoría son habitantes en eh, aguas y eh, San Miguel Sinacapan pertenece al, pertenece al municipio de Cuetzalan del Progreso. Entonces eh, yo ingresé en la cooperativa de, en la cooperativa eh, Tosepan Pacti, que es la cooperativa de salud. Eh, la cooperativa Tosepan eh, Pacti conforma, forma parte de la unión de cooperativas Tosepan. Eh, yo eh, bueno, ingresé en la cooperativa hace seis años, llevo seis años eh, trabajando en la cooperativa de salud. Y pues eh, la cooperativa de salud se enfoca más en, eh, en la prevención y en la promoción a la salud. Eh, realizamos actividades que nos lleven a la vida buena a tener una vida estable, a tener una vida, una salud, eh, una salud eh, pues eh, de una forma que llevemos eh, pues <coughs> una vida saludable. Entonces eh, para eso pues llevamos eh, hacemos varias actividades, entre ellas pues eh, en la, las actividades pues son eh, lo que es el, la la alimentación sana, la alimentación sana pues es desde que nuestros socios eh, cultiven sus propios alimentos y eh, desde alimentos de hortalizas, eh, plantas medicinales y eh, quelites. Entonces todo eso es para que, eh, en un, para que ellos eh, aprendan a, a producir. Y, a cose y también a cosechar. Entonces, esa parte, pues, lo también se lo, ense se lo enseñan a los niños, quienes son los que ellos eh, eh, forman parte de las familias. Y también eh, otro, eh, la cooperativa de salud, pues, también trabaja con diferentes, eh, con, trabaja con socios de la cooperativa TOSEPAN de la Unión, y pues, también eh, tenemos, servi eh, contamos con diferentes servicios. Bueno, son servicios que cuenta desde análisis clínicos, desde venta de medicamentos genéricos y de patente, eh, eh, lo que son eh, consultas médicas, que es de primer nivel nada más, y ya dado, en dado caso que se presenten algunos, eh, pues en algunos eh, como... Eh, otros eh, enfermedades que no puedan tener curación, por ejemplo el cáncer, pues ya lo, los eh, los médicos lo refieren al hospital. Entonces eso eh, y también eh, otro servicio que contamos pues es la medicina tradicional. La medicina tradicional pues eh, eh, la, aquí en Cuetzalan contamos todavía con uh -huh. parteras y curanderas, hueseros y que ellos ellos nos transmiten el conocimiento a nosotras a nosotras a las promotoras de salud. Entonces, Papacti cuenta con, se, con siete promotoras de salud, quienes son las, eh, son las que más trabajan. En, y cada promotora eh, atiende 14 comunidades, 14 comunidades que abarca eh, aquí en la región de la, la Sierra Nahuatl, en la Sierra Tuctúnacú y en la Sierra Mestiza. Entonces, eh, ellas pues, son las que trabajan directamente con los socios. <coughs> y trabajan pues estrategias enfocadas a la prevención a la salud. Entonces, eh, pues, y ya en esta parte que, que la promotora es, uno de los trabajos de la promotora de salud pues es transformar eh, la vivienda en un hogar sustentable. El hogar sustentable pues es el, es de que eh, una familia tenga eh, pues cuente con varias... Eh, varias eh, ecotecnias que ayuden a mejorar nuestra calidad de vida como socios de la cooperativa TOSEPAN. Entonces eh, esas ecotecnias pues, eh, pues van más enfocadas a la, a, por ejemplo a, a implementar cambios por ejemplo en la estufa, en la, en el uso de la estufa ecológica. Entonces, eso pues ayuda a que a que nuestros médicos, ellos nos, nos comentan, pues la mayoría de aquí de las comunidades, pues eh, las familias todavía usan lo que se, eh, nosotros les llamamos braceros de leña. Entonces, lo que ellos quieren, lo que los médicos nos recomiendan en, en que las familias, pues utilicen lo que es la estufa ecológica, la estufa unir que pues eso ayuda a que el humo no se esparce dentro del hogar, sino que, de la vivienda, perdón, sino que se, el humo sale, bueno, pues se esparce en el ambiente. Entonces eso pues ya no afectaría a, a su salud de, la, de las de las mujeres, son las que están todo el tiempo en la cocina, están todo el día, desde la mañana, le dan de comer a, a, a los niños, a, pues a su a su pareja y ya en la tarde pues todo en el transcurso del día pues todo el tiempo pues, pues eh, permanecen en la cocina entonces es lo que la propuesta que, que se tiene pues que, que la familia bueno que, que la que cada una de las de las viviendas tengan su su estufa ecológica también eh, se implementa lo que es el, el el uso de la captación de agua de, de lluvia eso es muy importante porque aquí en las comunidades, bueno, aquí en Cuetzalan, pues casi llueve los 365 días del año. Entonces, eh, pues, eh, en tiempos de mayo, ahorita en tiempos de calores, que viene eh, la, la, la escasez de agua, entonces es una forma que, entonces, PAMPAC influye mucho en las familias en que, en que ellos uh, eh, usen lo que es el recurso local, por ejemplo el bambú, el bambú eh, aquí se da bastante. Lo que las familias hacen, pues, son los canales que, que ayudan para que pues el agua se vaya, eh, pues se vaya eh, a como que vaya. <coughs> el bambú facilita que el agua, pues, se vaya, eh, se adapte a los a los canales, por ejemplo. Hay, hay viviendas que todavía es de teja, entonces pues eso es muy importante. O también esta parte de, de hacer cisternas de, cisternas de ferrocemento, pues en algunas fami familias sí lo tienen, pero también está la necesidad de que, pues, eh, en algunas comunidades no lo cuentan, no cuentan con ese tipo de recursos. Entonces, es un, esto es como eh, una necesidad que surge eh, de, de las propias familias que, que, pues, que sí están en la mejor disposición, pero pues no, no cuentan con suficientes recursos económicos para poder adquirir lo que es el rotoplas o, o hacer una cisterna. Entonces, eh, y y pues como tose Pampacti pues les hemos dado apoyado de una forma que pues pues se, pues vayamos mejorando esto entonces otra otra que eh, otra que es el, la composta la composta es muy importante porque como les comentaba que cada familia eh, hace sus propias hortalizas entonces eh, hemos visto que en algunas eh, familias antes compraban el abono, el abono, entonces ahorita lo que hacen eh, lo que hace eh, por medio de las de las compañeras promotoras de salud, pues eh, van con la familia y ellas mismas las promotoras les enseñan a los socios a a construir su propia composta, su propio biofertilizante, la lombra composta. Entonces, eso hace que, la, que, que ellas mismas pues vayan aprendiendo y pues así aprovecha todos los recursos que hay aquí en la región. Por ejemplo, hay bastante materia verde, material seco. Entonces, eso hay, hace que pues que como familias pues no estemos comprando, pues, eh, por ejemplo esto de, de los abonos y entonces esta parte de la construcción de las hortalizas pues es esto de que, de que las familias pues vean eh, que, que pues el producir nuestros propios alimentos nos ayuda bastante por ejemplo ante esta contingencia que estamos del COVID pues eh, nos, ha, nos ha ayudado bastante porque pues las promotoras se han dado cuenta que la mayoría de los socios de los que hemos trabajado con ellos, casi son 100 hortalizas que tenemos en, en, la, en esta sierra náhuatl, eh, pues han visto que desde 2009. Desde el 2009 se le ha dado seguimiento. Entonces... Eh, han visto ellas que, que de las que han estado sembrando, pues no les afecta tanto porque de ahí obtienen lo que es el jitomate, jitomate, reunión, eh, la cebollina, cilantro, quelites eh, por ejemplo algunos hongos hongos por ejemplo los hongos silvestres que todavía hay entonces eso ha ayudado mucho que la familia pues vea que, que pues ha valido la pena dedicarle tiempo en estar sembrando en estar conservando la propia semilla porque también ellos ellos entre ellos mismos hacen el trueque de las semillas por ejemplo eh, por ejemplo hay asambleas comunitarias entonces en esas asambleas permite que haya ese intercambio de semillas, permite que haya ese intercambio de productos locales, lo que es la cosecha de frutas, de hortalizas y de y de anim, hasta de animales. Entonces, eh, entonces esto de la de la producción de, de hortalizas de, y de quelites pues nos ha beneficiado bastante. Por ejemplo, también en cada eh, esto del parte del hogar sustentable eh, también se fomenta mucho el consumo de la carne criolla esto es muy importante porque en eh, como tose Pacti, eh, se les ha dado pláticas a los a los socios de la cooperativa que pues eh, el pollo de granja pues a, nos nos trae nuevas enfermedades aquí en las comunidades entonces lo que se eso es lo que se les transmite a los socios y para una forma para nosotros eh, resolver esta situación pues es criar nuestras propias gallinas, desde tener nuestro propio gallinero, por medio de, por medio de las promotoras les dan capacitación a las socias para que ellas mismas eh, críen sus gallinas. Por ejemplo, desde las promotoras eh, les enseñan a hacer sus propios eh, alimentos alimentos orgánicos para los para los pollitos y para las gallinas y también eh, por medio de, de recursos locales por ejemplo semillas de frijol semillas de los de maíz que todavía tenemos entonces esta parte pues ellas mismas aprenden cómo elaborar su propio eh, propio alimento y ya de ahí pues les transmiten a las demás socias y pues eh, esto es muy importante porque eh, ahorita vemos que las las mismas socias nos han dicho que pues ante esta contingencia pues eh, han, han vendido algunas gallinas entonces de ahí obtienen otra vez recurso para poder volver a invertir entonces eh, es como, y también eh, las mismas promotoras eh, les, les dan capacitación a las, a las socias sobre, por ejemplo, las enfermedades que tienen las gallinas. Entonces, desde, eh, no les recetan medicamentos ni nada, son, son recetas de de recetas de plantas medicinales, por ejemplo, tinturas de sempashochi, tinturas de, de, de de, otra, de ajo, entonces todo eso se los transmiten a los socios. Eh, entonces, eh, y ellas mismas son las que van haciendo todo este proceso. Y otra de, otro elemento que conforma el hogar sustentable, pues es la producción de la miel de la abeja melipona. Entonces, esta parte se refuerza mucho. Eh, aquí en Cuetzalan pues está la abeja nativa. Eh, la abeja nativa pues produce la miel de la, de la, la miel virgen. Entonces, eso eh, eh, nos ha ayudado bastante porque eh, las promotoras les dan capacitación a las socias sobre cómo se toma la miel, eh, para qué sirve algunos test, por ejemplo, test medicinales por, eh, de bugamilia, vaporrup, canela, hojas de pimienta, todo eso se hierve y ya de ahí en un, eh, para un litro de agua y ya de ahí eh, se le agrega la miel la miel de la, la miel de abeja melipona entonces todo eso pues eh, ante esta contingencia que la mayoría de las personas pues se han enfermado de tos de gripa entonces las promotoras les han pasado estas recetas a las familias eh, tenemos el eh, desde ahí también se hacen otros productos por ejemplo la tintura de propóleo el propóleo es la resina que la resina de los árboles que la, la misma abeja va procesando para sellarlas para sellar las como sus cántaros entonces eso las promotoras les enseñan a hacer a hacer esa tintura a los socios y ellos para que pues esta parte para que ellos ahorren y, y pues en vez de que compren pues una parte por ejemplo el medicamento genérico pues que ellos mismos se prevengan, se prevengan con, este, con esta tintura. Entonces, eh, otro elemento que conforma el hogar sustentable pues es, es, la, es la higiene, la higiene que es muy importante en las, en las viviendas porque eh, esto deriva de que pues, la mayoría de los socios pues, en, las, en las visitas que se les hace a sus hogares, a sus viviendas, pues se, se veía que que pues la gallina eh, a veces la gallina se metía en las en las casas en las viviendas y pues eh, eh, de repente pues no tenía dónde pues dónde colocar el huevo o de repente sus eh, de repente eh, los los perros se metían en la casa entonces esta esta esta este elemento se implementa mucho porque hay niños pequeños y son los que andan eh, más eh, pues eh, en la casa. Entonces es una forma de que los médicos también nos decían que eso es muy importante, como eh, empezar a concientizar a las a las socias de que, pues, de que se tiene que cambiar el, como las, la forma de, de cómo las socias pues, eh, tienen sus... sus, sus los animales, o su, bueno, por ejemplo en este caso los pollos, entonces de ahí se implementa como eh, se implementa como el saneamiento familiar, desde que tiene que tiene que tener una reja de bambú eh, para colocar en la puerta, eh, ordenar eh, ordenar eh, algunos, por ejemplo, eh, se veía una parte ordenar lo que es eh, cosas que ya no sirven, por ejemplo, ahí había familias que, que pues conservaban algunas cosas, por ejemplo, fierros o otras cosas, eh, llantas viejas, entonces eso como que, que tratar de concientizar a la familia que, que pues eso, eso dañi, es algo que daña la salud a largo plazo, entonces pues poco a poco se ha ido concientizando a la familia, no fue fácil, es muy es es difícil el trabajo trabajar, eh, bueno de, es difícil el trabajo eh, de pues de, de, de enfocarnos con la familia, de empezar a, a platicar con ellos, de ser constantes, también eso nos ha permitido que tengamos como el éxito de, de, de, de, de, que, de que las socias pues estén trabajando todavía con nosotras. Eh, otro elemento que conforma el hogar sustentable, pues ya lo que es el, el ejercicio. Una parte de eh, que es el que le llamamos el bueno eh, bueno es en la parte de los, del ejercicio que a veces veíamos eh, la, las las socias eh, las socias eh, no pues de repente eh, como todo el tiempo están en la en la casa entonces una parte eh, pues no se dedicaban, no se daban un tiempo para salir a caminar, desestresarse un poco. Entonces vimos que implementar, por ejemplo, eh, implementar eh, lo que es eh, los talleres, en nuestra, bueno, implementar lo que es el las actividades, por ejemplo, en Zumba, que eso a, a ha funcionado un poco porque la, la socia se desestresa de todo el trabajo que, que hace en la casa. Entonces, es, es una forma que nosotros eh, pues fomentamos eh, eh, la actividad física. Eh, bueno, entonces, todos esos son elementos que conforman el hogar sustentable. Eh, y pues ya lo que es el el trabajo que, que realizan también el de como cooperativa de salud ante ante esta contingencia pues ha hasta ahorita pues hemos estado como que mmm, hemos estado trabajando más porque pues eh, en las comunidades eh, solicitan información también nosotras pues tenemos como esa responsabilidad de de difundir más información, de llevar a cabo la prevención. En este caso, eh, eh, las promotoras de salud son las que han estado en más en, en las comunidades, participando desde, desde dando las medidas de prevención sobre el lavado de manos, sobre, por ejemplo, eh, también eh, acompañando a los socios sobre... Eh, sobre lo que es la producción de los alimentos. Eh, entonces, en esta parte eh, las las promotoras pues tienen mucho trabajo porque pues eh, ahorita es cuando eh, ellas tien, eh, tienen que realizar más huertos y darle seguimiento. Por ejemplo, teníamos un caso de que una socia pues decía que, que pues ya... Eh, <coughs> Ahorita ya ve la necesidad de, de darle seguimiento a ese huerto. Entonces eh, también se están intercambiando las semillas porque, pues, en algunas tiendas, pues ya no, pues ya no ya no hay servicio. Entonces, esta parte de fomentar, la, fomentar el trueque de las semillas es muy importante. Entonces, eh, y también eh, las promotoras, en cuanto a difusión, pues están estamos haciendo carteles en Náhuatl y en Tutunacú, que pues esta parte de, de reforzar mucho nuestra lengua indígena, pues es muy importante. Entonces, ellas son las que están, eh, están transmitiendo... Eh, la prevención en su lengua indígena. Entonces, eh, <coughs> y pues, y con lo que respecta a lo, a lo de las personas vulnerables, ahorita eh, las promotoras de salud están recabando un censo, un censo de todas las personas vulnerables que conforman la unión de cooperativas TOSEPAN. Entonces, en este censo hemos encontrado a muchas personas que son diabéticas, hipertensas, eh, que no están controladas. Entonces, esto nos hace, eh, esto nos abre eh, más como que eh, nos nos, nos empuja más a que nosotros veamos que hay mucha población que, que pues no está adquiriendo el servicio. Entonces, esto... Pues eh, también a nosotros es como una responsabilidad de que tenemos que, que, que ver a otras personas, que tenemos que darle seguimiento a estos tipos de tratamientos que pues que pues sí, los médicos nos ellos mismos nos decían que, que pues… Eh, que ellos, eh, que han detectado que las, la mayor parte de las personas son diabéticas. Entonces, en esta parte, pues ya con los censos que han realizado, que han recabado las promotoras, pues nos permite ver qué tamaño de población ha estado, pues, qué tamaño de población tenemos de personas vulnerables y con, con enfermedades, pues, que, que, que no hemos... Eh, que no hemos abarcado, por ejemplo, en esta parte de que digo que población que no hemos abarcado porque pues son socios que, que, no, son, que no forman parte ah. de la cooperativa de salud. Bueno, y bueno, para que se entienda, eh, nosotros como cooperativa de salud, eh, es, pagan una afiliación. Entonces, nosotros consideramos que cuando son personas socios de Tosepampaque es porque Pagaron una cuota de afiliación que cuesta eh, cien, una persona 70 pesos, de dos a tres personas son 120, de cuatro a cinco son 170 pesos y de seis a siete personas son 220 pesos. Entonces, esa cuota de afiliación eh, les dura un año. Entonces, es por eso que nosotros hemos... Eh, hemos detectado que la mayoría de las personas que no están afiliadas a la cooperativa de salud son las personas que no están controladas, por ejemplo, los hipertensos y los diabéticos. Entonces, esto pues, eh, pues tenemos otra actividad que hacer, es volver a, volver a hacerles la visita para, para invitarlos a que se afilien a esta cooperativa de salud y nosotras, bueno, como promotoras de salud, eh, también y que ellas le den seguimiento a estos pacientes. Entonces, estas son las actividades que se han estado realizando a través, y también a través de la cooperativa, de la unión de cooperativas, ha implementado un, un plan que se llama... Eh, Tayol Chicagüelis, que es la fuerza del corazón, así le llaman en náhuatl, que eso pues, eh, ese plan es más enfocado a la prevención, por ejemplo, eh, este plan de Tayol Chicagüelis pues nos ayuda a que, pues, a, que, a, a que los socios estén muy informados, a que utilicen cubrebocas de manera correcta, a pues permanecer en casa y también a pues a seguir cultivando nuestros propios alimentos, eh, invita también a que, a que consumamos frutas y verduras, quelites y todo lo que se da aquí en la región. Entonces es como parte de la unión de cooperativas que está realizando y pues esto hace que, que los socios, pues ellos mismos, pues, eh, vean que, que pues, eh, y reconozcan que el trabajo organizativo, pues es muy importante. Por ejemplo, pues, ha habido casos muy exitosos en eh, que, que la mayoría de los de las socias de la cooperativa pues se han apoyado eh, para hacer las hortalizas, se han apoyado de manera grupal y, y pues esto hace que se fomente la mano vuelta, por ejemplo, que llamamos, le llamamos en agua eh, tamaquepales, que esto es muy importante porque la mano vuelta fortalece mucho la, el trabajo el trabajo organizativo también, esto nos ayuda bastante que que ellas que, que no desaparezca este tipo de, de actividades que nos han dejado nuestros abuelos, la, que es la mano vuelta. Entonces, eh, pues son muchas eh, actividades que hemos estado haciendo ante esta contingencia y pues, pues vamos a seguir trabajando con nuestros socios y que, pues que... <coughs> que nos comentaban las promotoras que, pues, se están muy entusiasmados y muy contentos por el, el trabajo que han, que han estado haciendo, en, el, en este caso, pues, es la producción de sus propios alimentos, pues, pues también a, de una forma, pues, agradecen a las promotoras de salud por, pues porque ellas son las que han estado pues más constantes en, en el acompañamiento de, de cada una de las familias, que pues hay veces que, que pues el socio eh, como que se desanima de que una vez sembró y no se dio nada, entonces pero la promotora ya está insistiendo en que sí tiene que sembrar, en que sí eh, lo sensibilizan para por qué tiene que seguir pues eh, intentando sembrar. Entonces, pues es una forma de que ella, eh, los socios, pues se den cuenta que sí se puede. Eh, de hecho, tuvimos un curso, de un curso biointensivo que, eh, que nos impartió un maestro y en ese curso biointensivo de producción de hortalizas, pues la mayoría de los socios, pues, eh, se fueron muy contentos porque, pues, es una forma, es otro método de sembrar hortalizas. Eh, de sembrar, eh, nuestro, de sembrar semillas de hortalizas, entonces es eh, doble excavación, más trabajo, pero pues ellos a los, a los eh, 25 días vieron la cosecha de lechugas y eso les, gust, les, les gustó tanto que dijeron que lo van a implementar en sus casas y con la ayuda de la promotora pues están haciendo el, se está haciendo el trabajo, de hecho pues tenemos algunas fotos que a lo mejor después les podamos compartir de cómo pues es el trabajo que se está realizando con cada una con cada una de las comunidades que donde la promotora incide entonces pues es mucho el trabajo que se está realizando entonces eh, no sé si tengan un comentario y, bueno no sé si un poquito este se el, ¿Vieron el video o han escuchado hablar de la unión de cooperativas TOSEPAN? Eh, y solo para complementar un poquito de información general, eh, todo este trabajo que, del que um, les habla Fabiola, que es la coordinadora de, la, de una de las eh, cooperativas que forman la unión, la cooperativa de salud, pues se viene realizando desde hace más de 40 años, ¿no? O sea, son, eh, por eso comentaba algo muy, muy importante, que la, las socias y los socios, las familias socias están contentos porque ven, revaloran lo que se viene haciendo desde los abuelos, lo que ha reforzado la cooperativa constantemente en este caminar de 40 años, ¿no? O sea, no son actividades eh, espontáneas que surgieron ahora, ¿no? Este uh -huh. curso de, de acompañamiento a cultivos biointensivos se dio mucho antes de la pandemia, o sea, es, es un proyecto de vida que uh -huh. se tiene eh, desde las comunidades. Entonces, este, la Unión de Cooperativas, no sepan, alberga ocho proyectos cooperativos, más dos, eh, dos asociaciones civiles. Uh -huh. eh, es una, bueno, hablando de esto, es una red de organizaciones eh, en donde, eh, pues, se complementan los proyectos para lograr, este, Yegnemilis, que le decimos, este, este modo de vida eh, para una, una vida buena, ¿no? Que, que queremos y, y en, el, en la que seguimos creyendo, ¿no? Eh, que tenemos eh, proyectos desde economía social y solidaria que refuerzan estas eh, cuestiones de reinversión, de, de, no, de el no consumo, este, la, para la construcción, por ejemplo, de los huertos, del sistema de captación de lluvias, de, um, incluso de las casas, hay una, un proyecto de construcción, de, de venta de materiales. Eh, para la construcción eh, y de innovación en, en infraestructura, hay una cooperativa de bambú que maneja, que fomenta, que investiga sobre el bambú. Hay otra cooperativa de educación para esta difusión de información, está la, la, una asociación civil, que es la Asociación Civil de Comunicación. Um, está también eh, la cooperativa pues de ahorro, que ahorita ya es como un banco, uh -huh. eh, que es la el proyecto eh, de Tosepantómin. Um, eh, la cooperativa de miel, ¿no? que busca mejores precios y fomenta la meliponicultura, la cooperativa eh, que se enfoca a, a la producción orgánica en general en las parcelas. Eh, una de las cosas que hay que mencionar es que la cooperativa de salud se enfoca principalmente a fortalecer la producción orgánica de hortalizas, frutales, pero en la casa, en el calcinta, ¿no? este, en el traspatio. Aquí cada casa eh, suele tener un espacio de terreno para eh, tener animales, sembrar flores, eh, vegetales comestibles, y que frecuentemente están a cargo de esas labores las mujeres. Por eso tose pacti sin quererlo, con la intención, pero se vio eh, que la mayoría de personas que participan, integrantes de la familia que participan como promotoras, como guardianas de la salud, eh, como laboradoras, pues son mujeres. Porque, eh, eh, bueno, yo lo comprendí cuando regresé, de hecho, este, cuestionarse y a la pues, está bien cuestionarse por qué eh, a las mujeres nos siguen sí. dejando pues la pues esa parte del cuidado no pero también eh, las oportunidades que tenemos para fortalecer mm, nuestro espacio eh, en los hogares que no termina de la puerta sino se amplía hasta los terrenos hasta todo lo que allí podemos eh, cuidar entonces eh, pues es, es muy es una cooperativa muy muy bonita de donde estamos muchas mujeres eh, colaborando eh, y, y creo que pues eso también es importante valorar eh, la unión eh, tiene 40 mil socios no más o menos, menos. Eh, pues, o sea, pues no. Sí, son bastantes, 40.000 socios en dos partes o dos regiones, una del estado de Veracruz y otra pues, en la, aquí en la Sierra Norte de Puebla. Eh, la sede principal es aquí en, en eh, Las La gran mayoría de gente, más del 70%, eh, pues habla algún idioma eh, de la región, ya sea Nahua, Totonacú, y más del 60% eh, pues son, son mujeres, ¿no? Eh, un poquito eh, pues voy a platicarles este, en lo que nos queda de tiempo porque ese es algo que, que muchas veces nos los cuestionamos cuando estamos en la licenciatura, cuando pues ¿cuál es mi, mi labor cuando regresamos o como gestores interculturales? Yo estoy ahora colaborando específicamente con eh, la cooperativa Tose Pampacti. y todo esto que nos acaba de contar Javi, que es este, muy, muy poquito de lo que siento que hacen, pues se necesita, pues eh, la pregunta es, ¿Cómo, ¿Cómo se hace realidad esto, no? A nivel de gestión, a nivel administrativo, ¿no? Porque una afiliación de 60, 100 pesos para todo un año y para todas las actividades, estrategias que, que realizan la, las cooperativas, esta es una, hay cooperativas que también tienen su plan de trabajo anual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, por ejemplo, se financia, no? Todo esto. Entonces, lo que hago o lo que mi participación, digamos, como gestora intercultural, es contribuir a las estrategias de financiamiento, ¿no? Todas las estrategias de financiamiento que la cooperativa este, va, va proponiendo, ¿no? Eh, una de las eh, cuestiones importantes de gobernanza eh, dentro de la cooperativa son las asambleas. O las reuniones, ¿no? de, de consejo, con las promotoras, eh, con la coordinadora, con el presidente, todo el tiempo, les dicen de bromas, pues estamos en reunión, ¿no? Uh -huh. Siempre estamos eh, viendo de qué manera este vamos a poder sostener, ¿no? Este, eh, esta gran estructura que la base principal sí es la mano vuelta, eh, sí es este, la solidaridad, el apoyo mutuo, pero también hay otras cuestiones que se necesitan en este sistema monetario, pues dinero. Entonces eh, mi papel es ese, contribuir a una de las estrategias o eh, inventar o crear o eh, fortalecer las estrategias que ya tiene la cooperativa para financiamiento de algunos de los procesos. Uno de ellos son los proyectos. Eh, a veces como gestores culturales creemos que los proyectos son la panacea, pero no, hemos tenido ahí también algunas dificultades sí. con, los, con algunos proyectos que hemos realizado, pero es una de las fuentes de financiamiento. La otra son las afiliaciones, la cooperación, los convenios que se hacen con organizaciones, ya sea organizaciones locales, instituciones educativas, instituciones de gobierno. Creo que una de las eh, estrategias de la cooperativa en general de la Unión, que puede ser criticada o no, pero ha sido siempre el diálogo, ¿no? entablar diálogo con instituciones locales, eh, pueden ser privadas o públicas, instituciones eh, extranjeras y hacer alianzas. ¿no? Eh, y el intercambio eh, lo cre creemos que no solamente es material, sino un intercambio de conocimientos. Eso ha ayudado a que eh, pues la organización exista muy aparte de los proyectos de las convocatorias tanto de fundaciones y de, este, de entidades gubernamentales. Eh, Otra es la venta, o sea, a esta parte de, de, la, de la investigación que se ha hecho y el intercambio de saberes en relación a la medicina tradicional. Si eres socia o socio o familia socio de la cooperativa, pues... Lo ideal es que hagas eh, las tinturas eh, y todo lo que tenga que ver con la medicina tradicional en tu casa. Pero si no eres socio o socia, pues eh, la cooperativa ofrece estas, me, me, estas tinturas, eh, masajes, eh, test, ¿no? a la gente que no pueda adquirirlo, o venga de visita, o viva en la cabecera municipal y no tenga posibilidad de sembrarlo. Entonces, el generar productos de venta ha sido también otra de las estrategias de, de financiamiento eh, y, de, y, y para sostener el proyecto, este... Um, y el apoyo entre las mismas cooperativas, ¿no? Hay cooperativas que de repente eh, ofrecen servicios como el, el servicio de, de turismo que nos faltó, el servicio de la caja de ahorro de préstamos, el servicio de materiales para la construcción, los servicios de bambú. Entonces nos vamos este, prestando eh, servicios, prestando materiales, vamos eh, ayudándonos también eh, en, la, eh, en las cooperativas cuando hay dificultades, ¿no? Este económicas o de cualquier otro tipo, problemáticas. Y otra de las cuestiones que qui quisiera apuntar, que es muy importante, es la investigación. ¿no? De, eh, como jóvenes este, gestores, creo que en la licencia, a lo largo de la licenciatura se comenta esta, esta cuestión de la investigación participativa y el diálogo de saberes, y eso es muy importante justamente para cuestiones como eh, platicaba este, Fabio hace un momento, ¿no? Saber qué población es la que eh, hace falta atender, qué carencias presenta, qué necesidades son las que más urgentes, la, este, son las que hay que, que atender eh, y, y ponerla a dialogar, ¿no? Con especialistas, con investigaciones, eh, con las, los propios conocimientos de los directivos, y es así como se crean las estrategias, ¿no? Este, a través de, este, de investigación participativa, del diálogo de saberes, de la interdisciplina, porque pareciera que de repente la cooperativa enseña, enseña, enseña. Sí, pero enseña cosas que ya hemos conversado, uh -huh. que, que ya hemos platicado, que se recogen del sentir de la gente, ¿no? Y también se, se pone a este, este diálogo. Eh, otra de las cuestiones que, en las que participo es este bueno pues y, y en generar eh, eh, vínculos con organizaciones que pueden eh, dar capacitación no eso yo creo que es muy importante la facilidad o o una de las, eh, de las clases que, que tenemos de, de, hacer, de cómo hacer talleres, cómo hacer un diseño curricular, es muy importante para aportar en, en cómo vamos a capacitar a las promotoras, a las socias y a los hijos de los cooperativistas y a los futuros cooperativistas, ¿no? Este, de hecho, Javi está ella es la responsable de la capacitación eh, de, de jóvenes, ¿no? Este, en, en, en economía social, en cooperativismo. Entonces, eh, pues son herramientas que se utilizan eh, o que son muy importantes y que pueden contribuir mucho a fortalecer procesos como estos, ¿no? Eh, desde pues estas visiones de la interculturalidad. Eh, tal vez aquí no lo decimos o apenas es, es, lo hemos empezado a decir, pero lo que hacemos, en, o lo que se hace desde hace 40 años, pues es, es tratar con la diversidad y generar espacios de diálogo, ¿no? Entonces, ya llamarlo de esa manera, sobre todo es estratégico para los escribir proyectos, <risa> este, es, es muy importante, ¿no? Eh, uno de los retos, eh, poder hacer esa, ese, ese puente entre lo que se necesita en la comunidad y, lo que, y con el exterior, con todo lo que está allá, ¿no? Sin, sin perder como el, el eje, ¿no? Que es lograr o querer tener una vida buena, una vida en, buena. En, el, en el territorio. Eh, esa, um, y también otra cosa muy importante y que he aprendido de las compañeras es que no solamente el cuidado de la salud o orientar todas las acciones a mantenernos sanos termina en, el, en nuestra casa, en el calcintan o en la parcela sino también en caminar, en ver ríos, en escuchar los pájaros, en mantener un, un, un, este, un territorio sano, ¿no? Entonces, el, el estar alertas a las problemáticas a, a, que, que enfrentamos eh, por, por las concesiones mineras es otro reto que tenemos, por ejemplo, en esta, en esta contingencia, cómo mantenernos articulados eh, para que no, para que no aprovechen, ¿no? Porque si sí no está muy chistoso que desde que se dan las concesiones mineras, el internet falle, eh, la señal se vaya, la luz también este, no alcance y nos quedemos sin luz días, eh, haya incendios, este, entonces eh, creemos que que, este, que pues no podemos sumarnos sumarnos miedos ¿no? o, este, o angustias cuando lo que necesitamos es estar alerta. Y otra de las cosas también que creo que ha sido muy importante es esto que mencionaba Fabi de la mano vuelta. Eh, algunas veces cuando habla de, de solidaridad, desde, digamos, otras concepciones, eh, se entiende o ayudar ayuda a, ayudar a veces es como dar lo que lo que te sobra o dar lo que no sé cómo explicarlo tal vez lo podría explicar desde aquí la ayuda mutua o la mano vuelta no es dar cuando tienes tiempo o dar cuando cuando puedes sino es dar la mano aunque eh, depend, independientemente de la de, de que si no tienes o tienes si tienes tiempo o no tienes tiempo o sea tienes que hacer tiempo para dar la mano tienes, sienten el compromiso ¿no? de, de la gente uh -huh. sí entonces eso eso creo que es de las pocas cosas que pues que que, que él lo he sentido diferente ¿no? y que y que ha ayudado muchísimo para, para luego no, no perdernos en, bueno, si no tengo, no doy y no participo. O si no tengo tiempo, pues no, no voy, ¿no? O si no tengo tiempo, pues doy, doy dinero solamente, ¿no? Es apersonarte y, así, y tener el compromiso para hacerlo. Eh, bueno, no... Pues por mi parte... Yo, bueno, nomás, bueno, yo agrego otro punto que decía Yolo, que esta parte de la gestión, nosotros como cooperativa de salud, pues sí nos hemos estado como, es pues, una primera necesidad para que la cooperativa sea sostenible, como somos una cooperativa de salud. pues eh, la labor es social, entonces, pues, de lo que entra, de afiliaciones o de los servicios que damos, pues, no es suficiente para cubrir ciertos gastos. Entonces, tenemos como esa necesidad de que también en las comunidades nos dicen, no, pues, es que nuestros huertos tienen que ser tecnificados, pero ¿de dónde vamos a...? a, de dónde vamos a tomar esos recursos. Entonces, pues ahí entra como el papel de la gestión. Pues es, es muy, es una necesidad que, que, pues, es lo que vimos, es lo que nos está pasando que, pues, eh, en la mayoría de las comunidades están trabajando los socios. Pero nosotros, pues, ¿cómo los podemos ayudar si, pues, con el recurso que entra? Pues es muy poco. Entonces, con los gastos administrativos que ha, a, eh, cubrimos no es suficiente como para también apoyar a nuestros socios. Entonces, pues, es, es donde, pues, también nosotros tenemos que ver la manera o eh, ver mecanismos de cómo, pues, solventar esos gastos. Eh, también, eh, eh, también se ha criticado mucho lo de la estrategia del gobierno, que hay, hay ocasiones que sí, que sí, que sí eh, que sí les llegan a beneficiar a, los, a las personas, pero no es la necesidad de, de, de, de cada una de ellas, sino que es lo que lo que hay y lo que pueden mandarle a las a las comunidades. Entonces, si, si, si el gobierno pues viera ¿no? la, la necesidad de cada una de las personas que habitamos en, es, en las comunidades, pues sería otro sería otra otro panorama, porque pues así pues eh, pues se cubriría lo que es el, la alimentación, se cubriría lo que son las necesidades, por ejemplo, eh, que lo que estamos viendo, cómo, cómo una familia pues puede ser así de manera. De, cómo una familia puede ser sostenible, sin que dependa de lo externo, sin, sin que dependa de, de, por ejemplo, la energía eléctrica, que ellas mismas tengan sus celdas solares, sus paneles solares, pero pues así como también es un. Es una, eh, pues es un fuente de financiamiento pues que, que pues no podemos adquirir. Entonces, pues eh, son estas eh, formas que, pues como unión de cooperativas, pues hemos estado como que tocando puertas an, eh, con fundaciones, con otras, con institutos y con dependencias de gobierno. Pero pues cada vez como que las reglas de operación como que las van cerrando más a personas que o a instituciones que pues, sí puedan cubrirla, y que nosotros pues, sí nos, nos nos cuesta bastante. Y bueno, y otro de los puntos que me gustaría complementar que dijo Javi, es que um, cuando se hacen estos proyectos, eh, por ejemplo, de um, orientados a la economía solidaria, que ahora están orientados a la economía solidaria y a, la, al trabajo comunitario, lo que no garantizan estos proyectos es el seguimiento, o sea, el no interrumpir los procesos. Y lo que garantiza la unión de cooperativas, esto sepan, es que no es, no es un proyecto seccional, no es un proyecto, digamos, que viene desde la cooperativa, ¿no? Es un, son un, es un proyecto de vida, creemos realmente en ese estilo de vida y que al de recursos económicos o no, se va a seguir fomentando. ¿no? O sea, um, eh, eso, eso lo vemos como un punto fuerte porque, por ejemplo, hacemos. El año pasado gestionamos un proyecto para las socias que adquirieran este, ollas de barro porque son, bueno, con medibonas porque son caras. Y este lo que veíamos de los técnicos es que solo veían, veían que estuviera bien, este, traían el discurso de que sí, que no se, no se se fortalezcan los procesos comunitarios, pero se iban, ¿no? Y no hemos vuelto a saber de ellos, solo que ya nos liberaron del proyecto, entonces. <risa> sí, pero las promotoras van todos los días, bueno, una vez por semana, están en comunicación con, con las socias, hablan su mismo idioma, eh, le tienen la, la confianza, incluso no solamente, y creo que es lo que hace falta trabajar como cooperativa de salud y se ha estado este, platicando mucho porque las promotoras de salud no, no solamente pues, hacen todas esas cosas y previenen o, o realizan actividades de medicina preventiva, sino también pues escuchan las problemáticas de, y las enfermedades eh, pues, emocionales. Entonces, cómo, por ejemplo, cómo generar una estrategia de psicología comunitaria, ¿no? Para, en, para saber cómo manejar ¿no? Ese, este tipo de, de, de cuestiones, de problemáticas y de ellas mismas también, porque vivimos en un, un contexto eh, de, de pueblo rural, donde el machismo sigue siendo eh, pues muy pues muy, muy fuerte, ¿no? Y, y, que, y que justamente, pues, no, no, como decía Fabia hace un ratito, las socias no tienen descanso en sus labores de, de la casa, ¿no? Muchas veces las reuniones de asamblea, pues es un momento en donde van y se sientan, a veces se duermen, pues es porque tal vez no tienen un espacio para, para sentarse y, y descansar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ir eh, implementando eh, cuestiones así? Y, y, y sobre todo la perspectiva de género, que es, que es algo muy importante por trabajar con los, con los compañeros eh, y con las nuevas generaciones, ¿no? Creo que, que muy, eh, muy a como eh, ¿cómo decirlo, eh, las nuevas generaciones ya ya tienen esa, esos, este, esta perspectiva, al menos no tan, tan este, elaborada eh, la equidad de género o cuestiones que tienen que ver con la revolución sexual, pero como jóvenes en las comunidades estamos más expuestos a preguntarnos, y antes no, en la generación que le tocó a Fa, bueno, yo soy más grande que Fabi, cuando a mí me tocó, pues yo no supe de educación sexual hasta que salí de Coetzalan. O, porque nunca la vi, nunca la escuché, ¿no? Ahora con los medios de comunicación, pues, ya los jóvenes, eh, las juventudes en los territorios como este, rurales, pues están eh, más eh, como despiertos a preguntar sobre eso y a buscar espacios en las organizaciones, ¿no? Para esas, esas dudas que tienen o inquietudes. Entonces ese es uno de los retos como pues que se tiene en toda la organización, pero específicamente en la cooperativa de salud, ¿no? Cómo, Cómo ir poco a poco este, dialogando esas esos temas que antes no pues ni nos imaginábamos que existían y, y eso es muy interesante. Una vez uno en estos encuentros que de los que hablaba de la que hicimos con los jóvenes. Eh, estábamos eh, en, un, en la Ciudad de México en un encuentro de derechos humanos y uno de los jóvenes que es de una comunidad de aquí se sorprendió cuando hablaron de la onda queer, del de, de, de, de la homosexualidad, entonces no se sorprendió en un afán de, de, de susto, de crítica o de rechazo, sino wow, no sabía que existía eso. Entonces, claro, no son todos, pero... Pero muchas veces no es que se cierren, a, nos cerremos esos temas, es que nunca lo imaginamos ¿no? en, en unos contextos como, no y ahora que sí, que ya estamos más expuestos a, estas, a, a, esta, a toda esta información, pues cómo irlo, irlo aterrizando desde el trabajo de la cooperativa en educación sexual, en perspectiva de género y en la, en, en la radio. En, este, cómo ir a, hay muchos jóvenes ahorita en la radio y cómo cómo ir a, haciéndolo ahí también. Y no sé, creo que ya yeah. <ríe> Bueno, y en esta parte donde comentaba del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, nosotros pues como cooperativa de salud contamos con 42 jóvenes eh, uh -huh. de 19 a 28 años. Ellos están trabajando eh, con las promotoras de salud. Eh, se han capacitado eh, desde toma de análisis, de análisis clínicos... Los capacitamos para, en el área de la de, en el área de laboratorio de productos herbolarios, también los capacitamos de cómo hacer, desde cómo elaborar una pomada hasta cómo elaborar un té medicinal, de plantas medicinales. Todos los ingredientes son plantas medicinales y ya lo que es el, en el área de promotoría, pues eh, formar como promotoras, igual, bueno, desde la toma de presión, toma de signos vitales y ya lo que es el, eh, la capacitación de elaboración de compostas, elaboración de huertos, eh, de, huertos eh, de hortalizas, todo eso pues ellos ya conocen es, eh, cómo se trabaja y pues eh, nos hemos dado cuenta que pues <coughs> hay jóvenes que, si sí le echan ganas y sí, hay jóvenes que de verdad no ven como nada más como si fuera una opción más de que no tenía trabajo ni nada que hacer, pues me, me incorporo a esta cooperativa nada más por la beca. Entonces, pues hemos visto como eh, ese proceso que han llevado los jóvenes que son de 43, son unos como ocho personas que no que no le echan ganas, entonces, con, pero sí los, los hemos motivado a que, por ejemplo, eh, eh, algunos, pues, eh, con el diplomado que llevan el plan, diplomado Plan de Vida, que fomenta igual la unión de cooperativas, pues eh, se han como que concientizado del porqué del cooperativismo. Ellos desconocían totalmente qué es el cooperativismo, desconocían la economía social y solidaria, y esto ha reforzado mucho a que ellos pues eh, se sensibilicen de que... Ser cooperativista es es una es como una forma de vida, es como cooperar diario. Estamos haciendo esa actividad de que, pues, en las comunidades, pues, cuando alguien fallece, pues, lo que hacemos, pues, es llevar cosas eh, para apoyar a la familia. Entonces, es una forma donde, pues, ellos tienen, eh, están, se, ya se sensibilizan a que, pues, lo tienen que, eh, bueno, lo llevan a cabo en su, en su vida diaria. Y, pues, eso eh, también nos... Yo siento que igual ese programa, eh, pues eh, sí, eh, a lo mejor, eh, no. Como cooperativa, pues, tenemos esa, eh, afortunadamente, con, eh, afortunadamente, pues, los capacitamos, ¿no? Y para que ellos tengan, uh, tengan eh, como una idea de, de, una idea, que se den ideas de negocios para que ellos puedan emprender su propio empleo y, pues, y no buscar dentro del siguiente año, pues, buscar otra empresa para incorporarse, para ir a trabajar. Entonces, desde... Esa visión nosotros pues les inculcamos que pues generen su propio empleo, que ellos mismos pues eh, propongan eh, proyectos que pues que vayan encaminados a, a las necesidades de cada una de las comunidades y esto pues ha, ha permitido que ellos mismos vayan a comunidades y se den cuenta cómo es el, traba cómo es el trabajo y pues que, que vivan otra experiencia más y pues esto pues nos ha, nos ha ayudado mucho también nosotros como cooperativa la mayoría pues de don, bueno, de la cooperativa donde elaboramos pues son eh, son 23 mujeres y dos hombres entonces eh, es la nos han dicho que pues eh, de alguna u otra forma discriminamos a los hombres pero no es cierto de eh, porque no porque pues con las que más estamos trabajando son las mujeres, son las que nos tienen más confianza. Eh, a, hay veces los hombres, pues, eh, se cohiben al preguntarle algo a la promotora de salud. Entonces, es por eso que a veces, pues, eh, sí hemos tenido esa necesidad de contratar a un promotor hombre para que, pues, con, que, para que, pues... Eh, converse con los con los socios para que vean qué, qué tipo de padecimientos ellos pues a, tienen a veces no lo llegan a manifestar pero pues eh, a lo mejor pues si vamos bueno en el transcurso de este trabajo pues igual lo estamos considerando gracias chicas wow Fabiola muchas gracias y yo lo yo lo chino. eh bueno, yo en lo particular quiero agradecerles, ya sé que ya les agradecí que estén aquí, pero es muy valioso todo esto porque, bueno, en lo particular yo tenía algunas preguntas que ya han respondido, eh, tenían algunas que ver con la iniciativa que están llevando a cabo desde la cooperativa de salud eh, para con la COVID, con esa... Bueno, pues objetivo de que es algo que viene de largo de largo aliento, lo cual me pareció como una expresión muy linda para hablar de lo que tú comentabas, yo lo de más de 49 años de, de trabajo constante, ¿no? Y que es una, una forma de vida que sin duda, no sé, me queda claro que yo te conocí fuera de Coet <risa> llevando Coet en tu corazón, pero ahora estás ahí y me queda claro que estás ahí por compromiso y porque hay algo que se ha transmitido de generación en generación donde eso es algo que es eh, una cuestión que va mucho más allá de, sí, de la sostenibilidad, pero es algo que, que, no sé, que te ancla a tu territorio y que para mí es muy valioso porque en ese apersonarse agradezco que estéis aquí, que estén aquí las dos, porque creo que es un reflejo también de las personas que ejercen el don desde el compromiso y de, de no sé, es, es con todo el esfuerzo que supone. Eh, en estos momentos, además, donde ustedes no han dejado de trabajar ni un solo momento y hay más trabajo que nunca. Eh, yo quería como preguntarles si puedo, pues sobre todo, cómo está la situación ahí en estos momentos, cómo está la gente, cómo está la salud de la gente, algo han hablado, pero no sé, cómo está el tema de, de la COVID, si, si, si la cosa está complicada, si el hecho de, de todo este trabajo, de tantos años y la cooperativa realmente permite que esto se sostenga tanto en cuanto a la salud de las personas que ahora es lo que apremia como a todo lo que comentáis eh, en relación a, a no dejar de estar en alerta porque no son momentos para dormirse ni para hacer eh, el estar en casa pues en las ciudades cambia mucho al mundo rural eso es un hecho y no todo el mundo para nada se puede permitir estar en casa y ustedes, yo pienso, supongo que no se pueden permitir ni estar en casa, estar estando en casa en el territorio, sí, pero no parar, ¿no?, en, en el hecho de seguir con la presencia de la cooperación, eh, porque ese es el modo de vida que va a sostener. Un poco por ahí, no sé si... Bueno, en este caso, a uh... Las bueno, le ya les comentaba que como unión de cooperativas eh, están implementando del plan Tallos Chicahuales, eh, lo que fortalece el corazón. Entonces, eh, en este plan, eh, aquí en Quetzalán, eh se dio un caso positivo en una comunidad de, de eh, se llama la comunidad Tachipehual. Y eh, la señora es socia de la cooperativa, tiene 62 años y es diabética y asmática. Entonces, pues, eh, confirmaron el sábado de el sábado de hace ocho días, sábado, le eh, confirmaron el caso que era positivo. Entonces, eh, ella está resguardada en la comunidad eh, y... Pues lo que hizo la cooperativa Tosepan es darles una canasta, una despensa. Bueno, no son las despensas comunes que dan frijol, que dan azúcar. Es diferente. Es una eh, despensa de productos de, de derivados de la miel. Se les eh, dio a 80 personas vulnerables. Eh, vulnerables, pues son los abuelitos. Entonces, en esa canasta y lleva eh, medio litro de miel que refuerza el sistema inmunológico para la tos, para la gripa. Lleva eh, tintura de propóleo que nos ayuda mucho para reforzar nuestro sistema inmunológico. Eh, propóleo, propóleo en cápsulas que también... Eh, eso nos ayuda mucho para nuestros pulmones, fortalece nuestros pulmones. Y el y polen, polen es energético polen es el de la miel de la abeja melipona. Todos son productos de la abeja melipona. Entonces, eh, el polen pues es, nos, nos ayuda, nos da muchas energías. Entonces, eh, también es multivitamínico. Entonces, eh, y, y ya lo que es el gel antibacterial. Como, nosotros, como Tosepampacti, pues hacemos el gel antibacterial de sábila con alcohol. Se dice, a las 80 personas vulnerables. Esas son las de las actividades que estamos haciendo. Y pues la persona sigue resguardada en su casa durante 40 días, va a estar ahí. Eh, también eh, se cerró esa comunidad, no hay paso, ni nadie puede entrar, nadie puede salir. Entonces lo que ha hecho eh, nosotros, bueno, ya como, como ayuntamiento, como ya como las autoridades municipales ellos eh, están eh, están proporcionándole despensas a, a cada una de las familias de, de esa comunidad entonces eh, pues, pues es muy es muy triste ese caso porque pues eh, las todas las habitantes están encerradas en sus casas entonces no pueden salir y ya pues sufren de discriminación porque si los ven en la calle pues ya los los se burlan de la gente ah no tú eres de esa comunidad seguramente estás infectado entonces falta como ese tipo de conciencia no a las personas que que pues no lo creen o pues o lo toman de una forma como burlona no entonces pues esa parte que pues nosotros eh, pero y esa parte como Tosepán Pacti, pues hemos estado difundiendo mucho con los socios, con las, las mesas directivas, que son los comités que conforman cada una de las comunidades. Pues se les ha estado eh, comentando sobre ese tipo de situación de esa comunidad para tomar medidas. Igual aquí en Coetzalan como cabecera municipal, está un caso igual positivo. En este caso, pues eh, igual eh, la autoridad municipal... Mm, ha tomado medidas eh, no podemos subir sin lleva, si no llevamos cubrebocas entonces eh, esta parte de Tosepan Pacti junto con la unión de cooperativas hemos estado, eh, hemos estado realizando cápsulas informativas dirigidas a toda la población eh, en Nahuatl, en Tutunacú eh, y para que pues, los socios, para que la gente pues eh, eh, para informarles a la gente de cómo utilizar un cubrebocas, cómo colocárselos, cada qué tiempo lo debemos de cambiar y pues también cómo, eh, dónde desecharlo porque eh, también se han dejado muchas personas que, que la mayoría eh, ve que en la calle están tiradas cubrebocas, pues esas no son degradables, entonces pues es una educación también que debemos de adoptar todos también eso es una parte donde les inculcamos mucho a los socios y eh, también a todos como laboradores de la cooperativa todos sepan pues de de, de de depositar la basura inorgánica en un solo lugar y de, de reciclar entonces eso es muy una una buena acción que estamos realizando eh, como cooperativa de salud hemos estado eh, ahorita estamos realizando cubrebocas de manta para darles a todos los socios, a todos los laboradores de la cooperativa TOSEPAN y a las personas vulnerables, eh, darles eh, cubrebocas de manta. Solamente así, pues, disminuimos eh, la contaminación. Gracias, Fabiola. Eh, no queremos robarlos más tiempo, pero las compañeras seguramente quieren compartir. Sería muy lindo que... ¿Tienen tiempo, Yolo? ¿Un ratito más o cómo van Sí. Sí, sí, seguro. sí, Compañeras, ¿quieren...? Sí, sí yo vale sí, yo, yo sí, sí, sí, primero, sí, luego Nefer y por ahí. Vale, voy a silenciar. <risa> ah. Pues, muchas gracias eh, por... Todo lo que nos han compartido desde su trinchera me parece impresionante ah, anteriormente. Yo había de manera particular tenido la oportunidad de saber de toda la trayectoria de dos sepan, eh, y en este caso particular que están ustedes desarrollando con Pactly. En la cooperativa de salud, eh, creo que un poco lo que hemos estado viendo en la carrera eh, es las capacidades y los logros que podría tener poner en marcha eh, las cooperativas, eh, la economía solidaria, ¿no? que de repente desde aquí parece muy utópico y que el caso eh, de ustedes y de Tosepan y de esta unión de cooperativas es bastante particular, sinceramente, ¿no? Por los años, por todo lo que han logrado, por los alcances, por la organización. Entonces, pues además de felicitarlas, porque creo que... Eh, es muy bonito muy hermoso lo que están haciendo. Me gustaría que nos compartieran un poco más como la otra parte de los retos que, que tienen que enfrentar, ¿no? Como un poco lo que hablaban de cómo funciona la, la coordinación para que algo como una cooperativa en la que se trabaja de manera horizontal, eh, donde no hay... Mmm, pues, un jefe, ¿no? No funcionan como una... con un ejecutivo, ¿no? No, no tienen... Eh, ahí alguien que les esté diciendo, sí, se va a hacer de esta manera, ¿no? ¿Cómo han hecho para que esta idea prevalezca y que todos estén en esta misma sintonía, que yo considero que es algo bastante complejo y que por esta situación se puede un poco tergiversar, ¿no? Lo que significa una, una cooperativa. Gracias. Tú tienes nueve años. No, cinco. Cinco, ah, cinco años. Ajá, es igual y los retos que, que tú ves desde Pacti, ya igual y después. Sí. Bueno. <risa> este, bueno. en cuanto a los retos que nos hemos eh, encontrado dentro de la organización, pues sí son varias. Eh, entre ellas, pues nosotros como cooperativa, pues eh, es, existe un consejo de administración, está el presidente, está la secretaria y la tesorera. Entonces, eh, sí nos ha eh, eh, nos ha costado un poco eh, también esta parte de pues de organizar, bueno, de, de llegar a como a un consenso, pero pues eh, la mayoría, bueno, la toma de decisiones lo hacemos desde el consejo y promotoría y ya las compañeras eh, responsables de cada área. Ahí eh, esa es la toma de decisiones que hacemos. Eh, por ejemplo, si alguien, eh, si alguien quisiera laborar dentro de la cooperativa, de salud, pues es mediante un acta de asambleas eh, que, por ejemplo, eh, que la mesa directiva o el o el comité lo otorga, le otorga a la persona. Entonces, la persona para que para que pueda trabajar dentro de la de la cooperativa o de la unión pues presenta ese, ese acta de asambleas como respaldada, que pues es una persona, es una socia responsable, ha participado en las asambleas. Entonces eso es como una, es un, eso nos, a nosotros pues nos, nos ayuda mucho porque pues, eh, pues ya conoce la cooperativa, ya conoce cómo se trabaja. Eh, entonces eh, para nosotros pues... Eh, nos ayuda mucho porque ya es, es 100% cooperativista, entonces así pues ya eh, en la toma de decisiones ya no es tan difícil, ya no es tan difícil por ejemplo estar discutiendo, ah no, tú no estás de acuerdo, sí, o, o esto me conviene, esto no me conviene, sino que pues es una forma que lo hemos, lo llevamos del diario porque el diario estamos como eh, poniéndonos, poniéndonos de acuerdo de que, por ejemplo, eh, en el caso del trabajo en las comunidades, lo tenemos que hacer entre todas. Eh, por ejemplo, en, eh, en este caso que nos... nos eh, de que nos encontramos en la pandemia de la comunidad de Tachepewa, pues ya apoyamos todas. Entonces, ahí ya no no existe una jefa que nos esté diciendo, ah, no, tú no vas, tú sí vas, y tú por qué vas, tú te quédate, o no sé, sino que aportamos todas, y pues ya eh, pues ya vemos el apoyo del presidente, que pues también nos, nos motiva, nos... Nos nos enseña, pues, eh, como a, a formar parte de la cooperativa y no, no nos excluye, es muy importante. Sí, bueno, dentro del sistema este, de gobernanza de la cooperativa, que ya platicó un poco Fabi, eh, sí mencionaste a los asesores. Ah, no, bueno, no. este, además de la representación, eh, digamos, de, de compañeras y compañeros que vienen desde las comunidades, que son electos, eh, por ejemplo, para elegir eh, a la representante que tenemos ahora de toda la unión, de toda la red o de cooperativas, pues es una mujer, eh, se elige cada cuatro años. Cada cuatro años y es un proceso eh, de meses en donde cada una de las 400 eh, cooperativas que conforman la unión eh, propone un candidato, ¿no? en, O candidato, entonces, y, y es de acuerdo a, a sus aptitudes, al servicio, a la comunidad, al servicio, al trabajo que ha hecho dentro de la cooperativa, ¿no? Entonces, eh, hay un proceso de selección, después de preparación eh, y concursan a través de proyectos. O sea, cada uno de los, de las, los concursantes genera un proyecto para, digamos, cuatro años de gobernanza y, y se exponen a, a asambleas y quien gane eh, a, el voto a mano ¿sí? sí. sí. es, este, quien es quien van, van siendo los representantes. Entonces, tenemos esa forma de, de representación, pero también existen eh, los asesores, ¿no? Eh, o personas eh, que han venido de, desde que se fundó la cooperativa o han estado o han, eh, se han vinculado por alguna razón a algún proyecto cooperativista y son de fuera de la región, regularmente tienen eh, alguna licenciatura, maestría, doctorado y llegan a colaborar, entonces los asesores junto con las autoridades de cada una de las cooperativas y, y, este, y la representación de toda la unión, pues son los que también apoyan a implementar planes, a organizar, a este, recomendar líneas de acción. Y otra de las figuras que creo que es muy importante, pero no está dentro de la estructura, son eh, estos asesores que tal vez no tienen una, algunos sí, pero muy pocos, no tienen una formación académica o universitaria, pero que fundaron la cooperativa o que crecieron y envejecieron en este proyecto cooperativista, ¿no? Entonces, ¿y tienen una experiencia en el hacer? Eh, tremendo y también ellos tienen una palabra importante dentro de la toma de decisiones uno de ellos pues es el presidente de la cooperativa de Pacti ¿no? que pues él sabe desde economía solidaria salud de cooperativismo puede dar cátedras este <risa> <risa> tremendas de, de todos los wow. temas entonces eh, creo que eso eso es muy importante eh, bueno, ya haciendo un poquito un análisis más eh, de a la distancia, porque yo estuve algunos años fuera de la cooperativa, que es, es importante, mm, bueno, vinculada, pero viviendo en otro lado. Es mm, regresar, eh, pues es fácil... Bueno, es muy difícil quedarse, pero también muy difícil regresar, ¿no? Entonces, este, uno de los retos que yo veo dentro de la cooperativa, porque muchos de los de los proyectos cooperativistas se han institucionalizado. Esto es sobre todo en las dos asociaciones civiles, donde sí existe el jefe, donde sí existe quien tiene la última palabra, ¿no? Este, sobre todo hombre mayor. <risa> Entonces, este <ríe> entonces, este entonces hay una parte que se ha vuelto institucional, ¿no? Que nos ayuda, de cierta manera, a, a lidiar con la institucionalidad externa, ¿no? Y que se concentra regularmente en la cabecera municipal. Pero hay otra parte que sigue siendo un movimiento, ¿no? un movimiento desde de base, desde las comunidades. Hay muchas eh, cooperativas locales que han eh, tenido su infraestructura, por ejemplo, con pura, pura ayuda mutua, pura mano vuelta, no han invertido mucho dinero, donde sigue siendo las asambleas de la cooperativa, asambleas comunitarias, no en algunos lugares solo son asambleas de la, de la cooperativa, entonces. Eh, eso es algo muy interesante y, y creo que es lo que hace tan tan este tan atractiva esta, este proyecto no que entre hay una parte institucional no que sí real existe donde hay eh, este pues todas estas cuestiones de, de poder pero también la salva o va tratando de, de entrar en diálogo con un movimiento con un movimiento social, con un movimiento cooperativo, eh, y ahí nos encontramos las juventudes, ¿no? Este, donde hay juventudes que tratan de incorporar la unión a través de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es capacitación, y la unión de cooperativas que hace, no solo los capacita, sino también los forma en algo que no conocen, aunque estemos dentro de la misma región o seamos vecinos, que es el cooperativismo. Porque... Hay mucho racismo, ¿no? La, si vivimos en la cabecera municipal o en los, en los centros de los pueblos, este, somos como mestizos o descendientes de, de otro continente. Y muchas veces si alguien habla en agua, si alguien tiene ideas como estas, pues no, no es, ¿no? No, ¿no? no somos tomados en cuenta. La cooperativa también ha hecho que, que se valore, no solamente para el turismo, sino que nosotros como indígenas nos valoremos, que eso es algo muy importante. no Como jóvenes que, que tuvimos, gracias a, a, al, a que la cooperativa mejoró la vida de nuestras familias, tuvimos la oportunidad de salir a estudiar, ¿no? a tener una, una formación académica, nos enfrentamos a todos esos estereotipos ¿no? que tienen de nosotros, y sí sí es muy difícil eh, pues muchas veces cuando somos más jóvenes este, no, no sufrir no, no sufrir por ello ¿no? entonces este y, y eso creo que, que, que también este es, este es muy este, importante eh, y un reto no como entender todo este movimiento y mantenerlo así no este diverso y, y mantenernos en el movimiento social, pero también adquiriendo algunas cuestiones de lo institucional que pueden ser, pueden ser estratégicas, ¿no? Entonces, es ahí hacia dónde vamos a, a institucionalizarnos o a seguir con el movimiento, no se sabe. Eh, creo que también algo, u, otro reto con las nuevas generaciones y con las viejas generaciones es hacer estos diálogos intergeneracionales porque de repente sí hay mucho choque entre la visión de los jóvenes y la visión de, de los adultos y de los abuelos, digamos, de la cooperativa. Entonces, no se han generado esos espacios de diálogo intergeneracional. Creemos que es necesario impulsarlo, porque necesitamos, nos necesitamos, ¿no? Y, y, y nos complementamos además. Entonces, eh, sí es necesario innovar, en algunas eh, áreas de la cooperativa, en algunos, traer nuevos proyectos cooperativistas como este proyecto que se está formando de una cooperativa de, de, de, de energía renovable, ¿no? es la cooperativa de eh, paneles solares. Si sí es importante este, traer nuevas tecnologías, tra nuevas herramientas, pero sin perder ese foco que, o esa, esa base que tienen los, este, los mayores, este diálogo, este, pues creemos que, que es, es esencial y esperemos que, que poco a poco se vaya, se vaya logrando. Hay jóvenes ya incorporados en, en las este, dirigencias medias, digámoslo así. Una de ellas, pues, es, es Fabi, ¿no? que es, es la responsable de, de todo el proyecto de Tosefam Pacti, junto con eh, el presidente y bueno, y todas las... Este, las las, este, las promotoras eh, y las compañeras también que trabajan allá, pero bueno, en ellas recaen muchas de, eh, de las responsabilidades, porque más que es una dirigencia, son compromisos que, que, que te dan, ¿no? Así, así se entiende. Hay también compañeros dentro de, de, las, este, de los consejos de administración jóvenes, menores de 35 años. Hay mujeres también, entonces creo que eso va abriendo espacios poco a poco a que pues no sea tan, estos estas nuevas necesidades como la perspectiva de género, reforzar la perspectiva intercultural, el diálogo intergeneracional, pues se vayan este, realizando eh, poco, poco a poco algo. Iba a decir, ah, bueno, este, uno de los proyectos que tenemos para eso, institucional, justamente es una escuela formal, ¿no? Donde ahí se apostó, para, crear, para formar a las nuevas generaciones. Quienes van a esta escuela formal? Mayormente las hijas y los hijos de los socios. Pero hay muchos hijos de socias y socios que ya somos jóvenes y que pues no nunca tuvimos ninguna este, respuesta institucional por parte de la cooperativa, ¿no? Entonces, eh, esta, eh, y que tenemos este, este doble papel, ¿no? No solamente somos hijos de socias y socios, como los fundadores, que eran campesinos indígenas, sino también tenemos esta otra habilidad que, que tenían o tienen los asesores. Entonces, como hijas e hijos de, de, de, de socios, pues no, no solamente entendemos la vida y, y queremos y amamos la vida comunitaria, sino también tenemos ciertas experticias que la educación, eh, acceder a, a la universidad, pues nos ha dado. Entonces, ¿cómo, cómo esto, estos profesionales, esta juventud, eh, ¿cómo, cómo se incorpora a la estructura donde era binaria, ¿no? donde solamente eran los del conocimiento de la universidad, el conocimiento comunitario? pues ahora somos tutti o sea traemos <ríe> todo eso no entonces este, ese es otro reto que no ya no estamos <ríe> comprendiendo mejor entre nosotros primero y, y, y llevarlo no a una asamblea este, pues eso eso sería como qué va va este a ver cómo va más bien no se sabe <ríe> no no se sabe gracias gracias qué gran reto. Sería como un check que dicen por aquí, ¿no? Un tuti-tuti. Qué bonito. Pues, Nefer, me parece que tú querías, ¿verdad? Compartir algo. Sí, bueno, creo que yo Yolo contestó un poco lo que iba a preguntar ahora, pero antes que se me olvide, ahora que hablaba de la, de la escuela comercial, eh, el hermano de Yolo y, y un, un equipo de producción acá de de realizar un documental con Ambulante, se va a proyectar el 11 de mayo, me parece, que estaba en la cartelera. Ahora el festival está en casa, lo pueden consultar, y la, el docu se, li, se libera el 11 de mayo, y entonces estaría chido que lo vieran también. Este, se llama Escuela para Todos, el documental. Si me lo recuerdan, les pasaré el link también. Eh, ya, ese, ese, ese pequeño comercial. Y... Mi pregunta era un poco como, el, como entre personal y Onda Digi, de cómo, cómo fue el, el, el incorporar ahora como este pues todo lo que aprendiste y, y, de, y demás como ahora que, que regresabas. Pero creo que comentabas un poco sobre eso y también como también, además de los retos, como en general de la, de, de la cooperativa, que esa es como de las preguntas más comunes, ¿no? eh, ¿hay algún, no sé, como algún conflicto en particular o algún reto que con el, con esta contingencia se haya como acentuado, como que, que quizás no tuvieran tanto el ojo ahí o que, por ejemplo... Este, Fabiola comentaba el tema de, de, de los censos, ¿no? como que me hizo como súper chido e interesante que a partir de, de, la, de, de la contingencia se pudiera pasar el ojo ahí, a, a, sobre todo a personas que no son sucias, pero ajá, como que me daba curiosidad si tú, por ejemplo, yo lo de las otras áreas, eh, estabas como, y Fabiola también, como ubicando otro tipo de, de conflicto que la contingencia estuviera visualizando dentro de la estructura e infraestructura como de la, de la TOSEPA, ¿no? ¿Alguna otra cosa que hayan descubierto ahora en el ha arrojado esta cuestión de la contingencia, de las asambleas, que hayan dicho, ah, esto no lo, no lo habían visto. Pues es que... ¿Dónde tantos tenemos? Que la población creemos que, que no nos hemos enfocado. <risa> pues un poco... Bueno, es que, este, gracias Nefer, sí, es una de las cuestiones que también es, es eh, digamos, necesaria es contar la historia desde nuestros ojos, ¿no? Eh, por eso creamos, este, o se creó, se ideó esta, desde nuestros ojos y desde nuestra perspectiva, se creó un medio de comunicación que fue la radio. ¿Por qué la radio? Porque este, es de más fácil acceso, ¿no? Pero también se ha intentado formar a comunicadores eh, comunitarios, y de hecho, pues eh, hay, hay capital humano, digámoslo así, este, o hay jóvenes formados este, en comunicación, y que poco a poco a través de la estructura o de las redes de la cooperativa, pues han tenido oportunidad de, de hacer eh, trabajos ¿no? este, que, que exponen un poco la filosofía eh, o el modo de vida que, que este, pues que se tiene aquí como es este corto documental eh, la escuela de todos y, y bueno la, la radio surgió justamente para informar a la población acerca de las concesiones eh, mineras hidroeléctricas y todo el plan de despojo que se tenía no entonces yo creo que eso eso es bien bien importante y no solo contar lo que nuestra forma de vida, sino también este cómo, cómo ofrecer los productos. Una de las cosas o la de las herramientas que nos falta fortalecer es esta esta cuestión de, porque luego nos hacen diseños o nos hacen campañas publicitarias como muy a, muy a, pues, a la manera en que... Ajá, está la publicidad está el, el manejo en, en el consumo y que no, pues justamente va en contra de los valores no de, de la cooperativa incluso la, ajá, la estética entonces creo que eso, ese punto de la comunicación es, es bien bien importante y creo que falta no falta este hacerlo aquí y de las cosas que no hemos visto una es aunque se viera y no se viera así, cada una de las cooperativas es muy autónoma este en su toma de decisiones, en lo que pasa internamente, ¿no? Entonces, este, desde la Cooperativa de Salud, pues solo se ha visto eso, ¿no? Eh, personas que no se han podido atender, mucha discriminación, ¿no? Eso también, y creo que ha pasado en todo México, como, por eso, cómo como volver a, a, a ese tema en donde el racismo, no, eh, el, el clasismo, no ha desaparecido, y, y cómo, cómo volverlo a retomar ¿no? dentro de las comunidades, dentro de, de sobre todo, de, del municipio de, de Cochalán, ¿no? cómo no es algo que, que desaparezca solo porque se empodere a la población que ha sufrido racismo y discriminación, en este caso, pues la organización, sino que debe haber un cambio también del otro lado, cómo la interculturalidad pues debe, debe hacerse, deb, debemos hacerlo en, en ambos sentidos. Y, y no sé cómo les ha ido a los compañeros de la cooperativa de, de turismo. Pues ellos, sus ingresos justamente son de la gente que, que viene eh, a visitar el, el municipio y, y, se, y no no hay, o sea, no, no hay ahora ingresos para ellos. No sé qué cómo, cómo le estén pasando, o sea que qué estrategias se están implementando y cuando nació la cooperativa de turismo fue un proyecto pensado en los jóvenes para que no migraran y entonces es otra crítica este que creo que debemos hacer muy profunda eh, lo, las juventudes en la cooperativa o sea los proyectos de jóvenes van a ser para que nosotros prestemos solo prestemos servicios el campo realmente va a desaparecer o sea qué, qué tipo de actividades Realmente en contextos rurales necesitamos los jóvenes, ¿no? Entonces, este, aunque la cooperativa de, de turismo se dedicaba más a la educación este, de los turistas, a la educación ambiental, ¿qué tanto dejaron ¿no? esa propuesta de educación ambiental? Entonces sería interesante platicar con los compañeros, este preguntarles que, cómo la están viviendo, ¿no? Eh, creo que es de las cooperativas más, más afectadas en, en, este, en esta contingencia y la cooperativa de, de comercialización, la más igual ¿no? Que, pues, para llevar los productos, transportar el café, ir a ver a los socios, reunirlos, este, mm, enviar productos, pues, ha sido... Ha sido difícil, de hecho, ahorita estamos en la cafetería de la cooperativa de comercialización, no sé si la... Ahí. Aquí está. Pues está este vacía, ¿no? Entonces, este, pues también cómo como lo, lo están resintiendo ellos, eh, como acaba de venir el presidente ¿no? de la cooperativa. Entonces, este, pues habría que, que preguntarles... Eh, pues cómo van a van a generar estrategias para que no se vean tan afectados y también la unión los respalda si ahora sí que la banda los respalda la unión los va a respaldar o sea las cooperativas <risa> este que sí están este fortalecidas en este momento pues van a estar junto con las y los compañeros, ¿no? Entonces, eso también da una sensación de certeza, de, de confianza, de no, no sentirnos solos, y por eso dentro de la iniciativa es eso, eh, no sentirnos solos, solas, unidas y unidos, este, podemos eh, pues pasar este, pues esta... Um, pues esta etapa, y desde hace más de 500 años la hemos pasado así, ¿no? Entonces como que <risa> no hay, claro, si sí hay preocupación, si sí, sí hay estrés, pero no me imagino haberla pasado en otro lado, yo al menos. ¿no? <risa> eso, también que... eso también les iba a preguntar, como la, de... La... El saber dónde tienen que estar y que están en el lugar adecuado en estos momentos. Habiendo también estado fuera, ¿no? Porque te agarran en otro lado, en otras circunstancias. Eh, uy, estoy muy emocionada. Muchas gracias, sí, sí. de verdad. Yo lo... Eh, una pregunta. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros para colaborar desde aquí? Sé que las ventas de los productos pues, no están supongo que surtiéndose, ¿no? Pero a mayores, bueno, también les quiero preguntar si, si estarían de acuerdo todas y todos, compañeras, más bien todas y Pablo, eh, en publicar esta, esta, bueno, esta charla, esta compartir esta experiencia en las redes sociales o tendrían algún inconveniente en que se publique. ¿Qué dices tú, Fabiola? ¿Cómo? Bueno, por mi parte pues no habría ningún, eh, ninguna, ningún problema porque pues es una forma de, pues, de presentar o de difundir el trabajo que se está haciendo desde las comunidades y pues de, de reconocer el trabajo de la gente, entonces es muy, muy importante pues no dar a conocer. Eh, también pues en esta parte pues también nos sorprende mucho de que nos comentan las promotoras de que había socios que decían no, es que no tengo tiempo, eh, vienes otro día a apoyarme para hacer mi hortaliza, entonces ahorita dicen que ya tienen tiempo, ya están en casa, pues ya las llaman para que vayan a trabajar, entonces una forma de que pues ellos revaloran, ¿no? lo que pues el trabajo de... de de producir sus propios alimentos. Entonces, pues, los, esta, yo creo que también esta pandemia, pues, <ríe> ha, ha, ha ayudado a que la gente, pues, en realidad se dé cuenta que, pues, en, en, con cualquier situación, pues, eh, pues lo, lo necesitamos, lo llegamos a necesitar. Entonces, pues, es una forma, pues, también de que pues de que las promotoras igual también les reconozcan su trabajo de, de nueve años que han estado trabajando durante pues eh, en esta en esta cooperativa de salud. Sí, sí, creo que eso es muy importante. O sea, ahorita resulta complicado mover, ¿no? Mover, moverse y mover este, productos. Pero eso es algo que creo que va, ayudaría mucho, ¿no? El reconocer no solo la unión de cooperativas, sino lo que están haciendo las organizaciones de base. O sea, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en proyectos de vida, ¿no? No en... En, este, en etapas o en plazos o en este, proyectos seccionales. Yo creo que es importante valorar ahora más que nunca y reconocer, porque eso da mucho aliento, reconocer el trabajo que todas las organizaciones en México están haciendo este, por, eh, por seguir luchando no y, y, este, y mostrando mostrándose a los que ya perdieron la esperanza o a, y a motivar a que ot otras prácticas o los diálogos, la innovación, este el diálogo de saberes pues son son importantes, ¿no? Este, esta apertura a, ante todo lo que podamos crear como humanidad para el buen vivir, pues eso es lo que esa es la enseñanza mayor que nos dejan las organizaciones que pues han sobrevivido, ¿no? Y que, y que necesitamos ese, ese alguien. Y, y que ustedes, pues también, este, dentro de sus territorios, en sus procesos, pues retomen, este, digamos, eh, estrategias para, como, planes de, como su plan de vida, ¿no? Como mm. le llamamos aquí, como, como su buen vivir. Y, y de esa manera, pues, se apoyaría muchísimo. Pues todo lo, lo que se quiere lograr, y cuando pase la pandemia, sí, háganos publicidad. <risa> eso, eso sin duda. Eh, sí, para nosotros eso es lo que decía yo, es muy importante porque, bueno, más allá de este curso, de esta asignatura dedicada a temas de cooperación y toda la experiencia que ustedes desde su praxis nos pueden compartir, eh, pues tenemos esperanza y confiamos, y todos somos como muy pues estamos cada uno un poco desde donde puede, impulsando pequeñas cosas, pero es muy valioso el aprender con ustedes, ¿no? O sea, realmente es como, no sé, para mí la fuerza del trabajo y reconocer, como dicen a todas sus compañeras promotoras, que son como el sostén, ¿no? Que se ve que son un sostén, que sin ese sostén sin ellos no sería posible. Y pues bueno, yo en lo particular editaré un poquito este vídeo, pensaba poner el título de la charla y el nombre de ustedes, pero si ustedes quieren incluir nombres de personas o que incluyamos algo del pequeño texto de la iniciativa, también podemos hacerlo. Eh, no tenemos grandes medios de difusión, pero tenemos un blog que en estos momentos estamos construyendo en el, eh, entre varios estudiantes. Eh, el Cepis nos han dicho que estarían encantados de compartir y difundir esta charla y, eh, y podemos buscar otros medios de comunicación que ahora mismo estarían muy interesados en difundir esto también. ¿no? Aquí la jornada maya, ya veremos dónde lo movemos. Pero es muy importante en estos momentos. Siempre lo es, pero ahora más que nunca. O así es como yo... Y te echamos de menos aquí, ya sí, mucho. Ay, oh, ya. Yeah. <risa> A veces extraño, Merida normal, pero bueno, sabemos sí. que estás bien ahí con tu gente y ojalá te podamos ir a visitar y conocer a Fabiola algún día. Que sí, siempre Nay, cosas, sí. Siempre lo decimos, Cochala. Bueno, yo lo digo, aún parado por ahí. Sí. Pues son bienvenidos, no sé si gustan visitarnos pues a la Cooperativa de Salud, pues nosotros los recibimos, les damos... Eh, les damos un tour a las cooperativas, a la visita de las cooperativas de, de, de cada una de las áreas, la de bambú, la de miel. Y pues, es, los esperamos aquí en Cuenzalan. Gracias, Fabiola. Compañeras, ¿quieren compartir algo más? Muchas gracias. Le damos un aplauso. Y un abrazo. Gracias. Bueno. Gracias por el esfuerzo, compañeras. Y mucho sí. mucha suerte. Cuídense mucho. Sí. Igualmente. Igualmente. Gracias. Adiós. Solito, un abrazo con mucho amor. Ay, oh, igual. Dale. Nos vemos. Gracias, de verdad. <risa> <risa> Chao. ¿Me va a llorar? No. <risa> no sé. Chao, chicas.